¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy desde La Barra con los futbolistas soy su amigo Emanuel Cerda y saludo con mucho afecto a mi compañero Flavio Rogerio, perdón. Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. bien, todo bien. Y bueno, primero que nada para que nos sigan en nuestras redes sociales, que es eh, Facebook. Facebook sería CiberTV. Eh, en Twitter sería CiberTV Noticias 1. Instagram, guión bajo CiberTV. Eh, youtube CiberTV tv estudio digital y tiktok CiberTV oficial y CiberTV tv noticias eh, los invitamos a que compartan ahí el, el link este para que nos, nos nos apoyen y nos manden mensajes que vamos a estar aquí leyendo sus comentarios sus opiniones eh, y sus saludos si alguien quiere Flavio. sí claro que sí ahí que esté mandando mensajes estamos platicando eh contestando todas las curiosidades, hay varios temas que vamos a hablar el día de hoy y necesitamos ahí que participe con nosotros, fútbol mexicano, México, eh, cómo va la tabla de posición, lo, rayados, lo, lo difícil que está. ¿no? Rayados, que ya están en, en, en Emiratos y, y bueno, también vas a tener invitado, eh, ya no, en un momento más aquí, aquí estará y estará compartiendo con nosotros eh, anécdotas, eh, sus opiniones también y, y bueno, eh, en un ratito más aquí estará. Y ya entrando en materia pues vámonos con el México-Costa Rica, ¿no? El día, el día de ayer donde el equipo de, de México, la selección mexicana pues saca un empate saca un empate que, que, que la verdad eh, nos hubiera gustado que fuera, fuera diferente porque el, el grupo va, va muy apretado y y se pone, se pone cerrada la cosa, Flavio, entonces... Sí, se ve, se ve complicado, se ve muy peleado ahí estas posiciones para, para entrar derechito al Mundial. Y creo que México dejó pasar una gran oportunidad en este partido en contra de Costa Rica. Entiendo yo la dificultad que tuvo los jugadores, porque Costa Rica se cerró muy bien. Eh, pero, pero sí, faltó más, faltó más decisión, más juego por parte del equipo mexicano. Sí, hubo un momento donde los 11 estaban literal atrás de media cancha, sino es que de la media luna de, de su cancha hacia atrás estaban los 11, y a veces, pues sí, es bastante complicado buscar un espacio, una jugada, ¿no? Eh, sí, sí, toda la, la mitad del primer tiempo y todo, todo el segundo tiempo México estuvo intentando tener la pelota. Eh, pero la más, las más claras creo que fueron pues, tiros, de, tiros de fuera del área, ¿no? uno ahí que salió al travesaño de, de Romo eh, un tiro centro del Chaca que, que también pegó ahí en el, en el larguero eh, pero fuera de ahí creo que el equipo mexicano pues intentó pero sin, sin, sin crecer, ¿no? sí, eh, sí Si le ponen la atención a, a todas las jugadas de, del partido el porterazo eso de Costa Rica Keylor Navas no hizo ni un paradón ni una defensa importante. Sí, claro. Entonces México tentó de fuera del área, la, atinó el travesaño, pero no a la portería, y eso es lo, lo más importante, ¿no? Sí, Hay que pegar a la portería y, y que entre el balón. Que entre. Y, y Costa Rica, pues haciendo su partido, ¿no? Se, se, se vino a replegar, sabía que iba a ser complicado, y tuvo dos, tres llegadas ahí de, de contragolpe peligrosa, ¿no? Un tiro ahí en el primer tiempo eh, que tapochó a otro que salió ahí cerca. Eh, yo Campbell ahí escuchaba a algunos eh, narradores que, que ya lo quisieran ver así enrayados la verdad eh, hizo un buen, buen partido eh, pero bueno eh, el equipo mexicano pues tiene que salir adelante ¿no? porque se vienen ya las últimas jornadas y de, de, del hexagonal o de, de, de la de clasificación y eh, se viene lo más difícil ¿no? que es Estados Unidos y, y Canadá que, que, que va ahí arriba sorpresivamente y, y bueno, el chiste es que México saque puntos importantes y no se le, no se le peguen para, para no estar sufriendo lo de, lo del, lo de hace cuatro años ¿no? que, sí, que llegó hasta un, repechaje un, una generación tan, tan bonita tan hermosa, no de jugadores, de tanta calidad y llegar a un momento como ese arriesgando estar fuera de un mundial yo creo que no sería nada bueno para, para esta generación ahora tiene un partido complicadísimo con Panamá y ahí vamos a estar peleando ¿no? ¿Quién, quién se queda con el tercer puesto Sí, porque va, va pegadito, creo que está un punto abajo, entonces va a ser, va a ser decisivo que, que México saque un, un resultado favorable. Obviamente va a ser difícil, pero, pero hay, que, hay que sacar puntos de, de, de cualquier forma, ¿no? que va a ser eh, muy complicado ya esta recta final. Sí, hay que seguir confiando, hay que seguir confiando, ahí están las manos de, de Tata Martínez, eh, buscar el mejor cuadro, ¿no? la mejor alineación para este juego que va a ser bien complicado, no Tata Martínez ahí tiene la posibilidad de escoger los mejores jugadores para, para entrar en la cancha y ojalá que, que haga muy bien. Y ahí este, México pues salió, salió abuchado, los, los pocos asistentes que fueron, creo que fue algo así como invitados especiales, una cosa así, no, no me acuerdo cuántos fueron, como dos mil, tres mil personas y aún así se metió con, pues, con la selección, digo, están en su derecho eh, porque obviamente siempre uno espera que, que la selección en, en, en el Azteca pues arrolle, ¿no? Digo, ya los tiempos cambiaron, el fútbol cambió, el fútbol evolucionó para, para Costa Rica, para Canadá, para, para Honduras, para Panamá, para todos y, ver, y ahora es, es más complicado, ¿no? Ahora es más complicado sacar puntos, aunque sea de, de local, pero pues México tiene la capacidad para, para eso, ¿no? Para, para estar hasta arriba y, y por eso yo creo que se le exige, se le exige demasiado. Sí, yo creo que, como comentaba yo hace, hace un poquito, es una generación muy buena, ¿no? jugadores de mucha calidad, muchos están jugando fuera del país, y por eso la gente está esperando más. y Yo creo que el equipo tiene para dar más, y hay que seguir confiando, apoyando, y ojalá que contra Panamá pueda ahí sacar un gran triunfo. Y a media semana, unos días antes, México eh, cambió de tema. México vence a, a Jamaica de, de visitante, un, un gran... Eh, una gran suma de puntos que aunque dicen por ahí que no convence pues lo importante es, eh, es cambiar, eh, perdón, conseguir puntos que, que ahorita pues son los que lo tienen ahí arriba de Panamá Sí, importantísimo bueno, importantísimo ese resultado, viendo ahora con el empate que, que hubo contra Costa Rica sería muy triste, muy lamentable si hubiera quedado empatado también con Honduras pero bien, ganó dio la vuelta, una remontada muy importante ahí y con los goles ahí de Alex Vega y Henry Martín, yo creo que México pudo sacar los tres puntos que ahorita le da condición todavía de estar eh, arriba de Panamá. Que sí. Eso es importantísimo. Así es. Digo, empezó a complicar la cosa. Con, con, bueno, primero Jamaica se quedó con 10. ¿no? Y, y en el transcurso eh, logró hacer el primer gol de Daniel Johnson al minuto 50. Y, y pues ahí la selección no, tuvo que remar ahora sí con... Contra corriente y tratando de, pues de, de, de, de hacer su fútbol, que, que como muchos también dicen sin convencer, pero logró logró eh, en dos jugadas eh, empatar y darle la vuelta. Eh, yo creo que pues es lo positivo de, del partido, que, que se ganó de visitante, contra un equipo que siempre se caracteriza por ser fuerte, rápido, y más en su, en su, en su país. ¿no? Entonces lo importante es que México sacó los tres puntos, que son los que lo tienen ahorita eh, arriba de Panamá, y, y, y bueno, eh, estar a la, a la espera del siguiente partido, que va a ser importante, eh, que, que ojalá se, se separe todavía más. Baby. Sí, ahí, ahí vale destas, destacar a Alex Vega, que me metió el segundo gol, dio el pase para el, para el primero, para el empate, y creo que fue la figura del partido. ¿no? El jugador de mucho potencial, suena para venir a rayados, que sería una gran opción. Y Charlie Rodríguez también es un buen partido. Entonces creo que, que México tiene mucho para mejorar. Pero ahí, ahí, ahí digo, qué bueno que ganamos de Jamaica y, y estamos un puntito adelante de. Así es, y, y para entrar ahí en, en, en materia también, pues ver la tabla de posiciones de, de ahí del la, de la hexagonal, de la CONCACAF, eh, para saber cómo, cómo vamos y, y que la gente pueda hacer ahí sus, sus números, su matemática y, y, y, y se den cuenta cómo, cómo está, ¿no? Ahí, ahí vemos, Flavio, cómo, cómo está Canadá hasta arriba con 22, le sigue Estados Unidos con 18... México con 18 y Panamá con 17. ¿no? Los demás, Costa Rica con 13, Salvador con 9, Jamaica 7 y Honduras 3. Entonces, Ahí se imagina la ilusión que está Panamá ¿no? esperando no, claro, México de local ahora, claro. con posibilidades, con su posibilidad de, de sumar tres puntos. Que, sería si, que si le gana lo puede mandar hasta, hasta el repechaje. no Y otra vez, vol, vol, volviendo a esos fan, fantasmas que, que vivimos el hace cuatro años, eh, pero bueno, yo creo que México tiene en, su, en sus manos el, el estar y el hacer para, para, para no pasar esos, esos, esos tragos amargos que, que ya los tuvo y estar en los primeros dos, ¿no? más que nada, y, y peleando ahí, incluso hasta si llega a tener buenas actuaciones y, y ganar sus partidos restantes, pues terminar como, claro, sin... sin sin, sin problema, ¿no? sin eso sería problema. Lo, lo importante Para los un, para un jugadores, para esta selección Que se ve muy bien eh, Poder pasar derechito Ahí junto con Canadá y Estados Unidos Pero se ve complicado el partido Con Panamá eh, Ojalá que, que entre muy bien en la cancha Muy concentrado Y puede sacar un buen resultado Y bueno, entrando a otra cosa eh, Ya por aquí Apareció nuestro invitado Nuestro invitado de lujo <risa> ¿Eh? El famosísimo amuleto ¿Qué pasa? ¿verdad? Muchas gracias Darío Carreño, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias Excelente. Por, por la invitación Pues aquí, eh, ¿qué tal? Nada, pues acá Esperando que se vuelva a repetir Esta, esta, esta invitación y, y nada, pues agradecido, ¿no? Para ver qué, platicar de, de no, fútbol ¿No te tocó con Flavio o no? Eh, me tocó, yo no creo entrenar. que estaba en fuerzas básicas Estaba yo, cuando nos mandaban Que estábamos en la sub-20, digamos Mandaban a entrenar a Chavos a, a, Con el primer equipo, ahí yo creo que sí me tocó ahí. Un Pero claro, pues era una figura, ¿no? Sí, no, era, o sea, no ni te pelaba. Ya fíjate te bien, que, no. que hubo un momento que, <risas> que el entrenador de nosotros en 2003 nos cuidaba tanto que nosotros entrenaba con el equipo inferior, uh -huh. no con la suplente, sí. para que no hubiera muchos choques, muchos problema, golpes. Sí. Y entonces nosotros estábamos bien cuidaditos y creo que ahí nos tocó algunos entrenamientos. Sí, sí, qué gusto, qué gusto que esté aquí con nosotros. Y, y platicar un poquito de tu trayectoria. ¿Y a otro tema, Dario? ¿Cómo viste a la selección? ¿Lo viste? ¿Los viste? Estuve ahí un ratito, creo que el último tiempo. Andaba con mi familia afuera, y este, pero sí, pues de todo lo que habla y que veo en redes sociales, ¿no? Que, que las generaciones y que siempre los mismos, ¿no? O sea, ya sabe, siempre le tienen la selección. Este, Pero sí, sí debió sacar un buen resultado, ¿no? Prácticamente jugando en casa. Yo creo que siempre tiene que aprovechar esas oportunidades, cuando más que nada cuando juegan en casa. Así es. Y digo, aquí leyendo comentarios de la gente, por ahí hay Rafa Martínez, dice, lo importante es conseguir el boleto al Mundial, ya después se buscará tener mejoría. Aparte en el Mundial se inspiran y dan partidos, eso sí. digo Está perfecto, ¿no? Hay que entrar. Hay, hay que entrar así como sea. Eh, ya nos pasó. Y, y nadie, eh, nadie va por por sentado que México iba a tener un mundial aceptable y, y terminó ten, teniendo buenos partidos ¿no? y contra selecciones selecciones peligrosas eh, y sí como coincido con él que, que eh, México sí ya en, en estas instancias se, se agranda o sea eh, tiene buenos buenos momentos hay buenos jugadores obviamente eh, y ahí es donde como dice como sea pero pues el chiste llega sí exactamente es llegar. y lo vimos en el partido contra Alemania Dieron claro. un partidazo. Este, Cuando todo estaba en contra. Exactamente. Yo creo que, no sé si ahí también les jugó un poquito la confianza, que, bueno, los dos jugaron y es eh, un partido complicado, lo ganas y siento que automáticamente el jugador se relaja un poquito, ¿no? Un poquito y yo creo que nada más se cambiar ese chip, ¿no? De, de, de no relajarse porque después ahí se, se complicó en los partidos siguientes, ¿verdad? Así es. Por aquí otro comentario dice: Rollero y Rochen Central quiebra tobillos. <risa> con el profe Pasarela. <risa> ¿Qué fue? Buen recuerdo, buen recuerdo. <risa> mi, mi Nos parejito. picaban con alfiler, dice a los chavos. Sí, sí. <risa> no, Charles. Arroche. En a las de esquina. Arroche <risa> salía, salía pegando y yo me quedaba por detrás. Sí. Sí. Oye, qué ¿y, y, ¿Y tu debut, te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu debut qué día? Sí, ¿Otraquín? fue. Fue un sábado, fue 8 de, de octubre del 2008, un partido Monterrey-Atlas eh, en el Estadio Jalisco. En el estadio Jalisco. De, eh, yo debuté en segundo tiempo, entré de cambio por Jared Borghetti. Ah, mira nada más. ¿Quién es el entrenador? Ricardo Lavolpe. La Volpe. No, no ¿y por qué no? Sí. ¿Por qué. Entonces, digo, es lo padre cuando te toca eh, eh, entrar por, por, por alguien que, que de la jerarquía de él, o sea que que me que, no, jugador de mucho nivel. Sí. De, de me imagino costura, que sí si de, te, si te daba consejos. Ah, sí, sí. bastantes. Sí, ¿Sí lo aprendiste? Sí, lo aprendí bastante. Eh, de hecho, era de los que se quedaba con nosotros este, después de los entrenamientos ahí a, a rematar. Nos decía, ¿sabes qué? Mira, estás en primer palo. Te, te jalaba para. Sí, exacto. Para... Nos jalaba para los chavos que estábamos ahí. Y este, sabes qué, el primer palo no giras tanto la cabeza, el segundo palo, mira, nomás se acomoda, dile la que esto, sí. otro, sale exactamente, dile que eh, sí. A mí me pone curioso un jugador como Borguete, eh, ahora que está comentando tú, seguir entrenando de uh -huh. lo que hacía mejor, ¿no? Exacto. En su remate de cabeza, sí. se preocupaba y seguir mejorando. Tú también, ¿no? Todos ¿Te, los te, días. Tu, una de tus fuertes era... Sí, un remate de cabeza. Y como dice, eh, con esa jerarquía que ya traía en Monterrey, este... La, la, la humildad ¿no? de quedarse con los jóvenes, claro. de, de enseñar, de, de enseñarnos en ¿no? ese momento sí. este, y se le agradece obviamente. ¿no? Tu primer sí. gol, Amuleto. Primer vas? gol fue, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue un partido Monterrey contra eh, Indios de Juárez. ¿Indios de Juárez aquí? No, allá en allá. De Juárez, sí. ¿Y qué? Centro de Ayobí. Cabeza. Cabeza, remate de cabeza. Al ¿eh? otro lado clarito. estaba Cirilo Saucedo, de portero. clarito y este, cabeza. Cruzado, no, ahora, claro. ahora que va hablando, ¿no? A Jovi, el Chopete, Gorguete, no, ¿qué pasó? Pues, Benítez, sí. ¿no? ¿Qué fue? ¿Dos, ¿Qué? dos campeonatos de Liga? Ley, ¿no? Sí, dos, tuvimos dos campeonatos eh, de Liga, dos de Conca, ¿De conca? y pues tuvimos la, la, oportunidad de ir a dos, tuve la oportunidad de ir a dos mundiales de clubes que fue en Japón. No, qué chulada. Este, Y obviamente jugar también Copa Libertadores, que es una, claro, no, es es una chulada de esos qué torneos. Bonita experiencia, esos, ¿no? Qué bonita experiencia, digo, eso. A, a, a, eso yo creo que es lo que también le da el roce, ¿no? al, al jugador mexicano. Exactamente. Es tener esos tipos de de torneos, de partidos, digo ya, ya los dirigentes sabrán sus, o tendrán sus, sus opiniones de eso, pero cuando había sus torneos, yo sí. creo que se, se hablaba mucho de, más todavía de, de México. No, de, y, de, y, de, y de, de aumentaba de la verdad que el nivel, yo creo, de, de los equipos. no claro. hablaba, hablaba mucho de los, de los equipos mexicanos en Copa Libertadores. Como dices tú, no sé qué habrá sido si por temas de calendario, todo eso que se empalmara con el torneo de acá de México, que... Hayan quitado la, la, las ¿Ahora? invitaciones a Copa Libertadores. Ahora, Son un por... tema que, que a mí me pasó también: jugaste con Rayados y después jugaste con Tigres. Sí. ¿Cómo fue ahí con la gente, con el barrio, <ríe> ¿no? con los amigos, con la ¿Qué, familia? ¿Qué te decían, la neta? No, ¿no? Fue un poco complicado, la verdad. Este, ¿Te ¿Llegaron a buchar algún sí. momento? Y todo eso? De hecho, el, el primer partido. El primer partido, eh, voy de titular, me pone el tuca de titular. Igual contra Atlas, fíjate. Contra Atlas fue el, ese partido. Eh, era, obviamente era la inauguración y pues ya ves, no. El eh, nombre, no, Darío, Darío Carreño, y de estadio se vio el abucheo. Uh. Pero sí, sí hubo, hubo, obviamente hubo mensajes, no de, tanto del de Tigres como de Monterrey, ¿no? Que porque prácticamente yo hice todo mi proceso en Monterrey, de Monterrey? Desde los 10 años, hasta llegar a debutar en el 2008. Y, y después de ahí paso yo a Monterrey, tuve 4 años, paso a Pachuca dos no, años en Pachuca y luego vengo para Tigres. Qué hermoso, qué hermoso. No, sí. le comento que, que estar en un gran equipo como Rayados, luego Puebla, y viene una invitación de otro gigante que es Tigres. Sí. Claro que uno va a pensar sí. mucho, ¿no? Para, para hacer no, risco. obviamente cuando te dijeron si sí te entró el de. Sí, claro, yo. yo si sí te entró el gusanito de, vale, sí, de que sí, qué? sí, de que, que onda. Bueno, o sea, yo sabía que, como decimos aquí en Monterrey, no se va a venir el reventadero. Sí. Este, pero.. Pues al final de cuentas lo platico con muchos amigos, no es, es, es sí. parte de tu profesión. Claro, o sea... a veces la gente no, a veces la gente sí se mete mucho en eso de, pues sí es rayado, soy tigre, pero al final de cuentas es un pues, es un trabajo, es, tienes que ser profesional y te tienes que brindar al, al equipo que te dé la, la oportunidad, no, ya ya lo demás pues eh, a lo mejor tú siempre vas a ir seguir siendo rayado, o yo tigre, o, o lo que sea, pero pues, el día que te toque estar en cierto equipo, pues te tienes que brindar al máximo, Flavio. Sí, exacto. Y con todo, con todo veo el respeto de la gente, ¿no? Sí. Por más que te, que te tire algo, una, una jugadita, una bromita, pero te respeta mucho porque sabe que fuiste un profesional en, en todos los lados que, que tuviste, y eso fue lo que, lo que quedó en la cabeza de, de la afición. Sí, exactamente. Eh, es como... Hablamos, parte del trabajo, no uno, uno sabe lo que hizo durante niño, tantos sacrificios que uno hizo como jugador, desde, o sea, bueno, desde chico, ¿no? Eh, platicando yo con el compañero y todo, decía, es que estaría faltando yo el respeto a mí mismo, porque bueno. si yo quise ser jugador profesional y yo me cierro una puerta, pues todo lo que hice, todo lo que, lo que sacrifiqué pues yo creo que me estoy... Me estoy este, echando tierra a mí Claro, mismo, ¿no? claro. Y, y leyendo aquí algunos comentarios, mandan saludos. Saludos a mi carri desde RDS. que es? Ah, Residencial de la Sierra. ¿eh? <risa> y, eh, por ahí también dicen saludos desde Guadalajara, desde Michoacán, desde Oblatos a Alex Galván. Eh, y ahí la gente ya, ya va participando, Flavio. Que, sí, que sí, es bueno, ¿no? Qué, Digo, bueno, que qué bueno tener un invitado así, ¿no? Y la gente claro. ahí le está buscando, saludando, se sí, acordando de, de, de cómo, cómo fue la carrera de, de, de Carreño. ¿Y tuviste algún momento así que te recuerda más emotivo en tu carrera? Que dijiste, este, este pues, no se me va a olvidar. Digo, yo creo que el, el debut y, y el claro. gol, pero debe haber un momento también que dices, chale, yo creo que este sí. Ah. Pues yo creo que. Prácticamente jugar, poder jugar un mundial de clubes es la verdad que también una, una muy buena experiencia. Este, son uno de los momentos que estuvo, somos afortunados en ¿no? estar aquí, eh, de jugar esta profesión y tener la oportunidad de, de, de poder este, en ese momento representar lo que es, que es este Monterrey, ¿no? la ciudad. Nos tuvimos dos torneos de Japón wow, y churano. la verdad que esos dos y obviamente lo que te platicaba también jugar Copa Libertadores es otro es otro espectáculo no yo creo que me quedo bien? con esos, esos momentos saludos a Flavio también dice por ahí gracias saludos allí gracias. todos quién más Jesús Chávez saludos carnal ¿Por qué me dicen el chilis pues eh, <risa> ahí este me gustaba mucho ir a cierto restaurante eh, por eso por eso es el el apodo desde, desde que llegué aquí a Monterrey. Muchos de ¿Y ¿Y los cuál, cuál fue tu último, tu último equipo? Mi último equipo, yo todavía terminé, no. Estaba en. Hace... Terminé el, el año pasado, en diciembre, en, jugando en Costa Rica. Uh -huh. Estaba en un equipo que se llama Municipal Grecia. Okay. La primera división de Costa Rica. Y este y bueno, ahorita acabamos terminando, ¿no? Ahora vamos a ver qué. ¿Tuviste, qué va ¿tuviste una lesión, algo así? Sí, eh, fuerte. Yo, re, yo estando allá. Yo llegué en enero, en, en enero del año pasado a Costa Rica y en el tercer partido, una jugada con de acelero, me rompo el tendón de Aquiles y, este, y pues me pasé, digamos, todo cinco meses estando en la operación, rehabilitación y ya después, gracias a Dios, me quedé muy bien y otra vez a darle. Ya jugué el torneo pasado, terminé jugando y, y ya, bueno, ahora. Esperemos, se me terminó mi contrato y hay que esperar a ver qué, qué viene. Una, no, una, una lesión muy seria, no, hay que recuperar muy bien. Sí, sí, pero, y, ¿Y qué nos cuenta del nivel allá en Costa Rica? ¿Se, ¿Se asimila un poquito con México? ¿Está más atrás? Está un poquito, la verdad, sí. sinceramente está un poquito atrás de México. Es más, sí. más rudo, más físico, más Sí, bien. sí, es, es, más, es más físico. Es, y sabemos que el fútbol mexicano a lo mejor es un poquito más táctico, te deja jugar más. Allá es más ir a choque, okay. entonces... Pelota larga, ¿no? Pelota ahí. larga, sí, ahí... La, baja el delantero, deja el que viene. y este Pero sí está un poquito... Un poquito abajito de, de, de la liga. Que a pesar de que... Por eso igual los, la, la selección de Costa Rica, acuerda que enfrentaron a México, uh -huh. pues la mayoría juega... Allá. Juega afuera, ¿no? Juega afuera. No, todos extranjeros. Perdón. Todos extranjeros, todos sí, están todos extranjero. extranjero. Y aún así se vinieron a, a replegar. Exacto. O sea, se, se vinieron a echar para atrás. Pero, pues sí, no, normalmente esa, ese tipo esas ligas son más de, más de choque, más de, de, de, de enjundia, como si por ahí se dice. Eh, igual en Sudamérica, también eh, la mayoría es ir al choque. Al menos yo creo que en Brasil, yo creo que es uno de los sí, más sí, parecidos sí, a México, sí, ¿no? De más, más, técnico, más de técnico, de más toque. Sí. Pero tácticamente, pues México, sí. eh, yo creo que lleva lleva mano. En sí, como dicen, en, el, en la zona yo creo que, que está en el fútbol mexicano, eh, yo, eh, en lo que es la Liga MX, está obviamente yo creo que en el primer lugar de, de todo lo que es el, la zona de Concacafe, yo creo es lo, en, sí. en, en cuestión de clubes, ¿verdad? Estructura, calidad, todo eso. Exactamente. Sí, sí. en Costa Rica te tocó, sabes, a quién siguen más de, de acá, de la ciudad? siguen Rayado. Eh, a los prácticamente a los dos, porque pues igual les ha tocado jugar con con Herediano, con Saprissa, con no, Alajuelense, no, no, no, sí. entonces prácticamente los, todos sé que los conocen por por lo por, por que el, van a jugar cuando cuando con Exacto. Sí, yo tuve la oportunidad de visitar ahí a Costa Rica, jugar contra la Liga Deportiva, la Liga, sí. un hermoso estadio, sí. es un buen juego ahí Rayados Deportiva. Y así es. Y entrando en otro tema, Flavio se va Salcedo de los Tigres. ¿Te tocó Salcedo? ¿En no, contra? no, en contra sí. En contra sí. Sí, pero no me tocó así de compañero. Pues se va, se va, termina la novela Tigres Salcedo. Eh, hay un intercambio con un jugador venezolano, Soteldo, eh, que yo lo he visto allá en. en, en ¿Cómo se llama? En. Brasil. en Brasil, Gua, Brasil creo sí, sí. Santos Gua, de muy Brasil, bien, ¿verdad? muy bien, sí, sí. He, he visto ahí varios partidos. Ahí el tema ahí de Salcedo, la verdad que me gusta cómo juega, me parece un buen jugador, tuvo sus problemitas, no sé si tenía la intención ahora de, de no estar en Tigres, que quería salir o no, porque no sé qué mejor le puedo encontrar ahora que Tigres, ¿no? Porque es una institución que que tiene una base, una institución que siempre está peleando las finales. Y se decide, se decide irse de México. Y ojalá que le vaya bien, eh, que gane más experiencia todavía. ¿Sí? Porque es un jugador que puede aportar mucho. Bueno, Yo creo que ya traía ¿no? y el, el gusanito de querer irse. Que ya tenía varios, varios torneos ahí que supuestamente... Ah. Y sí. se hablaba mucho también que creo que, que, que, que, que, que Turquía, Turquía y luego Portugal, y luego Francia, y, Marsella. Sí, y... sí habló, habló en Brasil también, Palmeras de Marsella. De pal, Palmeras, ese sí, fue hace poquito él, también, sí, antes poquito. Del, del Toronto. Y era uno de los nombres que Palmeiras buscaba para el Mundial. Así es, pero digo, eh, pues ya es decisión de, del jugador, ¿no? Sí. Eh, obviamente si él se, se pone a trabajar y, y lo toma en serio, pues le va a servir. Va a servir y va a estar en el radar todavía. Exacto. Y bueno, Liga que ya conoce, estuvo en el... Sí, en, exactamente. En Real Salt Lake. Él, él, él, él estuvo allá. Eh, y de hecho a mí me tocó él. Bueno, él estaba en sub-20 cuando yo, yo estaba en, en, en, en, en el primer equipo. Y él se va. O sea, no sé si, si ya no quiso seguir o si le dieron las gracias. De repente apareció en Salt Lake y, y otra vez. lo, el tigre lo Sí, lo, lo, lo, que, lo que me preocupa en esa situación un poquito es que Tigres necesitaba un central. Viene un central y sale Salcedo. Entonces me parece... Va que a quedar todavía, ahí todavía. Todavía queda ahí, bebiendo. No, sí, no, sí, no sé Sí, cómo porque está eh, eh, Jefferson Sotelo es, es que... Sí, es, es un... Ofensivo, volante. Eh, por volante. Fuera, juega sí. por derecha, por izquierda. Un jugador que fue muy importante en Brasil. Sí, sí, sí, lo acompañó sí, sí, muchísimo con, con Santos de Brasil. Y sí. Santos trae un equipo muy joven, muy rápida. Y él se destacaba muchísimo. Sí. Chaparrito, pero eh, técnicamente... Titular de la selección de Perú. Sí. De Venezuela. creo que va a ser un, un buen refuerzo para, para Tigres, ahí Miguel va, va a tener que buscar un, una posición para él, no sé dónde sería pero un jugador que va a aportar muchísimo no, no tengo duda hace muy buenos centros, llega muy fácil a, a, a, a la banda para, para centrar sí. yo creo que sí, va a sí. ayudar muchísimo ahí a es los jugadores. Muy sí, raro, rápido. Jugador. es rápido y sí. yo creo que eh, le va a ir bien si, si, le, si él se adapta rápido eh, se hará tan rápido, creo que puede ayudar mucho al equipo, ¿no? Y ser, ser un jugador... De, sí, es, de muy, peso, ¿no? es muy importante ahí cómo llega de cabeza a la ciudad. Claro, sí, Porque sí. Porque sí. tenía otra vez propuesta ya de Palmeras también. Y tenía a de, lo mejor quería regresar. de Flamengo, todos que preguntaron por él. Y él sabe que ahí se destaca. Entonces, claro. le, le conviene venir a, a México. Pero él está de acuerdo, ¿no? Entonces, eso que... Sí, no, se si, si, él, si, si, si, si se hizo las negociaciones Porque él también dijo Que, que sí, sin, sin titubear ¿no? y, y yo creo que sí le puede Le va a servir El, el, el, el refuerzo a, a Tigres Y a él le va a servir también El, el fútbol mexicano, que no es fácil, ¿eh? no sí, es fácil. fácil. La verdad, mucha la gente La adaptación no es fácil ¿eh? la, la verdad, mucha gente piensa que, que, que México eh, O más que nada, lo, la, los extranjeros ¿no? Ah, voy a, a campechanearme Allí en México, y no, la verdad Aquí en México, tácticamente, técnicamente Híjole, es, es bueno, aunque mucha gente diga que la liga mexicana, que es aburrida, no, es difícil. Y más porque México cuenta con, pues con un sistema, o bueno, jugadores defensivamente muy buenos que la mayoría te sale jugando. Claro. claro. ¿No? Y en otros lados, no, en Argentina tú te pones a ver el fútbol y no ves a uno que salga tocando. Es casi sí, siempre Es, es más fácil los delanteros porque nomás hace una sombra claro, y ¿sabes? está sí. ahí... Y, no, y acá, la, acá, acá te no, salen jugando. Te, te recibe cerquita, te hace jugar, te hace desgastar mucho. Igual a un delantero, a un delantero pues, imagínate estar correteando ahí, pues no los puedes dejar porque sí, te sale dar. jugando y te mete un pase de gol. Entonces... Y yo creo que en otras, en, otros, en otras ligas que me ha tocado estar, eh, hay más espacios en cuestión de los centrales, porque a veces los, los centrales en otras ligas te juegan muy adelante. Te juegan muy adelante, entonces ahí te agarras y agarras un contragolpe, agarras una, una descolgada, todo eso. Y aquí siento que el fútbol mexicano es, los centrales no se te tiran tan adelante, entonces es, es muy difícil que te tiren a lo mejor un España, balón filtrado, claro, ganar la espalda exactamente. Sí sí, sí. sí, sí, se protegen muy bien, saben muy bien las zonas y eso todavía lo hace más complicado, ¿no? El sí. El fútbol sí. mexicano. Pero... Y yo siento que el, el, el fútbol por eso de Europa es muy rápido, porque también los centrales juegan muy, muy pegados a media cancha y... Y se agarran y... Y por eso descolgas. hay balones filtrados y, sí. y, y y obviamente la velocidad, pues ahí sí, creo que ahí sí nos superan sin, sin duda. Sí. Claro. Eh, de uno o dos toques ya, ya, ya estás ahí... En, si, digo, en, en Inglaterra la mayoría de los goles es centros rasos, casi, casi... Sí. Ahí nada fue que el delantero la toque. Obviamente hay de todo, ¿va? pero eh, es como una característica de, de allá. A eh, nosotros en el Mundial de Club, de hecho, nos tocó contra el Chelsea en la semifinal. Ah, claro. Y eso eran dos toques, pa, pa, dos toques, dos toques, dos toques. Y te metían las pelotas ahí fuertes, obviamente. Se Sentorrazo eh, ahí, a ver quién la mete. Sí. El, el, pase defensa, europeo, el, el pase europeo exacto, este es, No, no, sí. claro. Y, te lastima, mucho, y, te sí, lastima no mucho. No se dejaban llegar, prácticamente. No se dejaban llegar. Desde tu punto de vista, ¿qué le faltó a, a Tigres en el Mundial de Clubes? ¿Un poquito más que? Pues. ¿Estás convencidos contra el Bayern. Pues le hicieron, le hicieron un buen partido, la verdad. Eh pero sí obviamente tú sabes que esto es con, con goles llegadas sí se replegaban sí se, re, se, se replegaron muy bien se defendieron muy bien pero yo creo que sí faltó un poquito de punch ahí más este arriba no tanto como lo por que las se bandas, ha visto con palmeiras no exacto que, que empezaron a sí. quiñones sobre todo que iba y, y encaraba y, y creo que contra el bayern sí como que se como que un poquito, se guardaron un poquito ahí. como que el, como el le respeto, guardó el, el respeto, respeto ahí sí. claro sí y con, ¿Y con Rayados, cuando te tocó, bueno, cuando tocó contra Liverpool o Chelsea? Este Chelsea. Fíjate que el Chelsea nosotros, eh, medio tiempo íbamos, si no mal recuerdo, 0-0. Eh, Empezó en tiempo y yo creo que ahí aceleraron y eh, 2-0 eh, y luego después creo 2-1 y luego 3-1 nos terminaron ganando, pero, pero te digo, así como que allá sí que apretaban un poquito y pero también nosotros lo estuvimos jugando de un poquito de tú a poquito, tú Sí, se nota se nota la, la fortaleza de estos equipos porque ahora está hablando tú me acuerdo parece que ellos dictan el ritmo y hacen lo que quieren la hora que quieren ¿no? vamos a hacer el gol ahora vamos a presionar vamos es muy intenso sí. yo creo que eso es el, el punto fuerte de, de los europeos entonces pues, eh, pues son partidos y quisiera yo haber estado ahí qué experiencia ¿no? qué hermoso sí. Como el amuleto ¿Quién te puso el amuleto? ¿Te acuerdas? Creo que el perro Bermúdez El perro Bermúdez Es que cada que entraba la clavaba El gol el gol Entonces Y bueno, vamos aquí a leer los comentarios Saludos Tochi Cruz Salúdame, dice Ahí está Tochi te ama ¿Qué te Nili Briones, saludos María Luisa, Saludos a todos Jesús Chávez, ahorita por aquí puso saludos a Flavio y a Carreño. ¿Te tocó? tocó Chávez? De, de, de, en, en contra siempre, me En contra, sí. ¿Chaveta? En no tocó. En Saludos, mi Chaveta. ¿No te tocó eh, ¿En Chapa? No. no, no me tocó. En Chapa jugaba de volante. Carlos Gerardo Morales, saludos a Flavio. Tocó Salud. que me dieras Salud, Saludos mi Carlos, mi amigo. Sí, va. Nunca de compañeros. Pues sí. <ríe> Feliz al programa, pues muchas gracias. Vamos, a, vamos empezando, pero ojalá y y les guste, y sea de su agrado, y que nos sigan apoyando para, para, para estar mejorando. Si alguien por ahí nos puede comentar y tengan propuestas de secciones, pues con todo gusto háganoslas llegar y, y trabajaremos en ello, ¿no? Para darles el, el gusto a ustedes, que, pues que son los que los que mandan, ¿no? Irán, oh, saludos al amuleto. Saludo. Dice ¿Eh? <risa> por ahí, todo chiclaba, todas cuando entraba. Pues sí. <risa> Sí, sí, sí. Y en otro tema, Tigres cocoté con Luis Suárez, Flavio. Mira, mira qué sueño, ¿no? Eso, pues sí, imagínate. Qué interesante. ¿Ya se le acabó el contrato o qué con él? El, con el no, yo creo que fue una, una foto ¿no? que está en concentración en eh, eh, Nico, ahí está la foto. Yo, mucha gente ha dicho, Nico ya le está diciendo, <risa> no, Tigres. Vamos a la ciudad, está muy se bien. Llena la ciudad. todo el día. Sí. A lo mejor sí va, pero... <risa> Y ahora que ahora que, y, dice que y, está libre. Y, y le falta ahí. Eh, ¿Le faltará Tigres? ¿Tú crees que le faltará a Tigres un delantero? Híjole. Pues como este, yo creo sí, que cual claro, tigreado, cualquier no, cualquiera cualquier lo querría. No sí, yo creo que sí. Se puede acoplar con, con Iñak. ¿Tú crees que.? Yo creo que sí. Sí, porque así. yo creo que. Bueno, Iñac tiende mucho a tirarse por Exacto. las bandas ¿no? son, Yo creo que son un poquito de características diferentes, ¿no? Como comentaste si, ahí, Iñak le gusta salirse a jugar. Y este, bueno, imagínate tener un killer como este ahí adelante, pues sí. No, imagínate, sería un... Imagínate que, que, que viniera, sería... No, rompen... rompen y otro, ahora, día sí que, liga, otro día que estaba viendo el partido, liga. que hace un cambio Simeone y sale bien enojado. bien enojado. sí no sí, le gusta está saliendo porque todo, anda muy bien. Sí. Y, sí. Eh. Sí. No, y, y más cuando pues, es el referente ahí arriba, yo creo que... Sí. Se los gana pues más. Se los gana con Se los más el, todavía la, la afición de ti. Sí. Pero eh, no, yo creo que... Esperemos que el día te lo convenza, ¿no? Que lo convenza. O que le, que le ofrezca algo, yo qué sé, pero pues que se lo traiga. Tratas son las figuras que y a veces Ya ves así, Guiñac se trajo a, a, a, a Tubán, pero Tubán. pues bueno, ahí este, ojalá. Dije, la gente luego, luego, ya sabes que en, en las redes sociales, eh, pues dicen y pone, se ilusionan y piden y, y, y todo. Hasta, hasta hay memes donde sale de qué que le dijo a quién y, sí. y todo el rollo, pero, pero bueno, ojalá. Y, y, y no quede nada más en eso no sí, se, la... se vale todo eso no es bonito, Yo ya, ya bonito, tiene sus años sí, sí, sí, claro. pero pero sí si ayudaría la verdad si sí, todavía está en excelente forma sí. ¿no? y, y podría ayudar también si le si le llegan al precio pues tú crees que va a decir que no claro no, este, no sería ya. sería una no, una buena la liga, experiencia digamos para todos no o sea, tanto para la ciudad y todo, imagínate que, que vayas exacto. a jugar a otro lado obviamente la gente claro. va a querer ir a ver a Luis Suárez porque pues, todo lo que, lo que ha conseguido y, y ha hecho, pues, no es cualquier cosa. Otra cosa, Guiñac positivo, ¿crees que le... ¿cómo es? ¿Cómo Fíjate es su playa? Qué tema, ¿no? Qué tema ese del, del COVID le agarró, agarra a todos parejo eh. y ahí, ojalá que se recupere pronto para, para estar, ¿no? Estar ahí disponible para, para Miguel. Yo ¿También? creo que tiene esta semana para recuperar y, y estar ahí como una opción más para Miguel en el próximo partido porque es un jugador que que siempre pesa mucho y, y tiene gol, ¿no? Y a lo que a la gente le gusta. Sí, entonces, eh, pues ojalá y, y esta semana tenga eh, para salir negativo. No, no sé si estén entrenando. Yo, yo me imagino que, que alguna cosa ha, ha de hacer y no estar eh, sin hacer, o sea, sin, sin, sin tener sin actividad, tener porque al final de cuentas, en cuanto salga negativo, pues, lo van a aventar al ruedo, ¿no? Sí, claro. Eh, lo, yo lo, creo. Lo van a utilizar ahí. ¿El Pero. Carreño jugaba más o menos así, como en el francés, o le gustaba estar bueno, más, más, de, área. Como, como un más de área? No, bueno, me gustaba, me gustaba mucho, obviamente, si sí, salirme, ¿no? participar. Yo a veces a los compañeros, a los entrenadores, a veces les decía, es que siento que no hago nada si no toco la pelota. Claro. Este, sí, el problema es que cuando a veces juegas ahí de punta te desesperas ¿no? Porque claro. si no te, sí, pelota, te, no te llega una pelota la estás buscando por, por, por todos lados sí. me imagino que Guignac también por eso se sale a las bandas porque de hecho a veces se ve que va hasta el hasta medio campo ahí a, a querer recibir porque yo creo que se, se, se desespera ¿no? Se sí, des no, no, no digo, a mí también me tocó alguna ocasión estar ahí en punta y si te, si es, pues, te si desesperas y más cuando el partido está peleado ahí en medio campo claro, el y, no, no, no. y ese tipo de, de, de juegos. A mí me tocó ver y jugar en contra de Romario. Yo le comento porque a Romario no le importaba no tocar el balón. Él estaba ahí, cerca de los centrales, cerca de los centrales. No pasa nada, no quiero jugar. Y uno que le llegaba, uno cero. Pero se cuando acabó. la tocaba, así, la, así, la, claro. la clavaba. La clavaba. La clavaba. <risas> a mí me tocó también verlo una vez aquí, que vino Vasco de Gama Con contra Tigres. Sí. En 2000 híjole 2001, 2002, por ahí yo era por balonero. Sí, y no la tocó en todo el partido y él fue el que... El que, el que metió el gol, exactamente, y no me acuerdo perfecto. Sí, no, yo creo que, yo me, bueno, en sí me considero un jugador que le gusta jugar y hacer jugar a los compañeros. Claro. O sea, no estar ahí como... Oye, y, a estar y de, y de y todos y... los, los, los que compañeros que tuviste, o, o ¿quién, ¿con quién te, te sentiste más cómodo, te acoplaste más, te echabas más, más, más relajo? en los festejos, yo me acuerdo de, de los festejos que hacías con, <risa> con Reina y con Ángel con... Reina, los <risa> de luchadores, de luchador, luchador, sí. hasta, hasta lo prohibieron, <risa> sí, sí nos pues dijeron por... que no podíamos festejar así. ¿Pero quién no? lo prohibió? La Federación o creo, el club. No, no, la Federación, creo que sí. nos mandaron un comunicado ahí que no se podía hacer este festejos, este. De, de, y... ¿Te castigaron económicamente. ¿no? No, no, no, no, no, solo no, fue, no, fue. Solo la llamada fue que tensión. sabes qué? no se puede hacer más ese festejo, no, no se no se sé, puede hacer que orografías nos dijeron, entonces dijimos, pero pues... Pues le quitan ahí el... Exacto, exacto el, el toquecito ahí. Sí, pues, la pero, verdad yo creo que mucha gente es que se acuerda, a decir, la neta, yo cuando lo veía, eh, pues estaba padre, la neta. Sí. Tan hermoso, tan padre que está en un festejo. <risa> sí, o <risa> sea, es un festejo creativo sí, sí. Y, y, y bien hecho, porque ¿Sí? pues, lo, lo ensañaban. Sí, lo ensañábamos sí, en el entrenamiento, sí. Dije, cada no, rato. No, yo iba a desnucar y entonces sí quedó ahí en la cancha, ¿verdad? Cambio. Pero sí, sí, sí lo practicábamos en la semana. ¿Te tocó ver esos festejos? Eh, sí, sí, sí, sí. Ahora el otro día estaba viendo un juego de, las, de, las, de la femenil de Tigres. Y ahí, y ahí metió gol, la, le metió gol a la, la señorita y hicieron un buen festejo. Oye, no ¿podrías hacer, hacer el festejo ahorita? Ah, pues aquí con qué Ahora sí ya, ya, ya no, no tenemos practicado. Ahí, eh. Tenemos ahí un luchador. Ah, ¿tenemos luchador también? Tú ahí en la, en la arena, el coliseo. <ríe> no, me tienes que ensayarlo. No, espérate tú. Apenas, apenas Ya tiene rato que no lo haces más sí. sí, ya ya tengo rato ya Pero bueno, con él te entendías bien en los festejos Pero sí. futbolísticamente ¿También con él? También, pues con el chupete con Así con no, la, la, que generación, también tenía, la generación que... También tenías este... Eh, no, imagínate, chupete. El chupete, el ch tenía chelito, chelito, tenía chupete, entonces, tenía Llovi. el lucho, imagínate. El, no, el tenías, lucho, tenías no, verdad el verdad equipazo que, también, el cabrito, El, tuchito, el cabrito también, el sí. Entonces, ah, no, grandes jugadores. Obviamente ¿qué? sí, sí, ahí pues absorbes todo lo que. No. Exactamente. Lo que, y ahí cuenta del vestidor, vestidor sano, feliz, sí, sí eh, eso sí, eso es lo eso que. Lo es, bonito. Eso es lo bonito. Éramos como una familia. La amistad, sí manejaba bien ¿no? sí ahí manejaba el, bien el grupo. El, el grupo y es lo que te hago por ejemplo que todos estábamos contentos porque aparte jugábamos con que jugábamos liga sí. entonces Ocuparon había momentos todos. en que todos jugábamos Ocuparon. entonces sí, todos pues, ahí, de que ahí sí no, no este, pues, nadie, nadie estaba enojado todos sí, ¿no? todos estaban, que en el Deporten, no Jonathan? Jonathan Jonathan estaba ahí eh, pero sí cuando todos Una tienen figura. todos tienen participación hombre yo creo que eh, el equipo marcha sí, todavía se, mucho hace, se hace un grupo muy bueno la verdad Acá no importaba quién jugara, ¿no? era de que la misma idea, no. salir campeones y jugar a quien jugara. Oye, y esa anécdota cuando, cuando, si lo puedes contar ahí, que, que sacaron el chupete contra Toluca. Ajá, sí. Allá que, que, que salió enojado y todo el show. Sí. Y, y luego entras y, y <risa> para adentro. Fíjate que esa vez el chupete sale enojado, o sea, hacen el cambio... Entré. Obviamente no salí enojado contigo. ¿verdad? Sí, no, no, no, no, obviamente, no, obviamente como todo, nadie quiere salir, ¿no? Nadie quiere salir. Ah, ya hay que salir, este, estar en la calle. Sí, y, y aparte que era una semifinal. Ah, gracias. Era una semifinal en Toluca, en 2009, Sí, la vuelta. Y sale chupete, se ha enojado obviamente pues, por el cambio. Entro yo y a los tres minutos por ahí <risa> hago gol. No, bro y le doy ahí el, el, el gol al, al momento del, del, del gan, íbamos 1-0 ya después nos empatan 1-1, pero ya veníamos con una buena ventaja acá de Monterrey y no tuvimos problemas por avanzar ah, sí. este pero más que nada fue fue discusión solamente porque se hablaba de que por ahí golpes todo eso y no, nah, no, que, que, no es pues. el momento de la calentura que no quiere salir, que estás nah. haciendo bien las cosas y este pero solamente quedó ahí el vestidor, o sea el Tú sabes, te agarras a palabras ahí, pero solamente ya después se ve el siguiente el siguiente partido donde el chupete mete gol y va a abrazar al bus y, y todo, a, todo, todo, todo bien. quedó bien, sí, exactamente no, excelente, y, no, y bueno, Rayados ya, ya está en Abu Dhabi cómo ves, se despidió la afición ya viajó, ya entrenó, creo que ya creo que ahí está, ahí, ahí, <risa> ahí un Carreño ¿qué, qué sintió con eso? porque ya, ya parte se de ese momento, la, la, la expectativa de, de viajar, de estar ahí, eh, hay muchos novatos ahora que, que van a participar, están sintiendo lo mismo, eh, seguramente esa experiencia va a ser no hermosa olvida, para ellos, y otra, yo creo que va a tener mucha chance de jugar por el tema ahora de la selección, de, de jugadores que, que nos llega o si llega, por ahí puede haber muchos debut, ¿no? Sí, claro, yo, yo, yo vi ahí varias imágenes y este, creo que va mucho chavo, llevan a muchos chavos. Hiciste sí, una. Digo, a veces es inexplicable, ¿no? Llegas. Nosotros nos tocó Japón. Obviamente es una tray trayectoria larga. Viajamos de Los Ángeles para, para allá, para Japón. Si no mal recuerdo, hicimos como dos. ¿De aquí 14 a Los Ángeles horas, o qué? Y de Los Ángeles. De, para... de aquí a Los Ángeles y de Los Ángeles para, para Japón. 12, 14 horas por ahí. Y, este, y pues íbamos con, en, con esa con esa alegría, ¿no? Es más, yo creo que dormimos pocas horas en el avión, ¿no? Por, por ir platicando, por ver que como que, que íbamos, como nos visualizábamos, ¿no? Este, llegar a un, a un mundial de clubes. ¿Y que normalmente que en esos viajes largos, digo, me, también me ha tocado, pero ustedes, cartas. Sí, sí, cartas. Videojuegos o, o películas. películas. Sí, películas. Íbamos ahora sí que, porque creo que lo, lo paga todo lo, la... FIFA. La FIFA. Y pues te mandan en un avión y vas adelante, ¿no? Vas muy cómodo, ya sabes, los asientos... O sea, los que se acuestan, tienes, tienes tu televisión ahí personal. Este, y sí, ahí nos recomendábamos a nosotros que si podíamos no dormir, porque mejor no íbamos por el, a llegar de día. Por el cambio de horario, Exacto. claro. Sí, Entonces, sí, sí. Que mejor nos dormimos para que ya nos agarrara un poquito de sueño al llegar la noche y, y ya poder descansar. Sí, no, está, está cañón. Yo, por ejemplo, una vez me tocó ir también allá con la selección sub-20, me acuerdo. Uh -huh. Una anécdota, y, y sí, el, el preparador físico Espona, un argentino sí. que teníamos ahí. Eh, ya cuando llegamos a, a Tokio y todo, de Tokio nos tocaba ir a Shizuoka. se llama Shizuoka. la ciudad. Eh, y pues veníamos en el autobús, todos dormidos, <ríe> y llegaba y cachetada, sí. de, de padrastro. Levántate. ¿Por qué? No, porque pues, pues para que agarres el... el, el, el para que te, te, te el, el, el, el, aclimate, el, digamos, aclimate, que agarres Para que el, te el, aclimates al horario, horario todo, porque pues sí, llegas ese día. Obviamente sí. está todo... Todo, todo volteado y pues era importante que lo más rápido que pudieras eh, eh, tener el, ese, el, el, ese, cambio. El, ese cambio, el horario ya Adaptarse. aclimatado Adaptarse, este, sí. eh, eh, pues, pues más fácil todavía ¿no? para la competencia y ahí, sí. ahí viene una buena noticia ¿no? Sebastián Vega sí jugará eh, es un tema que, que se ha hablado mucho, yo creo que un jugador importantísimo ahí para, para el sector defensivo de, de Monterrey y yo creo que por su tarjeta, ¿no? Si no me engano, que sufrió ahora en el último partido de la selección. ¿Abre no? ¿Flavio qué? Mm, pues. <risa> no, si a mí pues, me dijeron no, tengo yo una tarjeta y ya no juego. Pues, yo quiero ir al mundial. Sí, Chico, no, no no, yo también. Eh, ahí yo le creo pongo, que, se la pongo en el cuello. ¿Qué va a ser un buen juego. ¿O tú qué no, pues Es que. Híjole, es que son. <risas> decisiones ah, complicadas. Sí. Sí, pues no, se, no. se hablaba también de, de Celso, que estaba lesionado. Que por eso no fue a la selección con Paraguay y... Pero no sé, creo que jugó el partido pasado con sí. Monterrey y viajó con el, Pero, con el grupo. ¿Y no crees sí? que lo han aplicado? Sí, ¿no? Y no era. Pues digo, no, era digo, no sé difícil. cómo va Paraguay, no, no va tan, tan bien, creo que en las eliminatorias. No, va mal, va mal. No, no Creo que ya no tiene posibilidades, entonces a lo mejor también para él es un escaparate. Pues, claro. Ya sí. dices, pues ya, ya en selección a lo mejor no, no peleó mucho y acá pues, tengo la chance de, de buscar hacer historia. Ajá. Sí, y les digo que la tarjeta no era tan difícil porque estaba tocando Argentina. Entonces si les llegaban por todos los sí, lados. Bueno, en algún momento se la iban a sacar, pues sí. es que tiene. Pero, pero sí, digo, es importante que va a estar para, para el equipo, ¿no? Que, que es este, lo más... Sí, que tiene sus ausencias. Que tiene sus ausencias y más que nada de, de, del equipo mexicano a lo mejor por ahí se hablaba de que si ganaba la selección el día de ayer les iba a soldar ahí a los jugadores. Después el Tata creo que salió diciendo que era que, pues, que un veremos, ¿verdad? Eh, y menos si ya con el resultado de ayer, eh, yo creo que eh, pues no, no sé si se los vaya a soltar o no, sí. pero pues si, les va, si llega a pasar que no, que no se los suelte, pues ahí Rayados va a tener que, que acomodar bien. Que ¿no? Claro, y ya ahí el, el, el, el, el entrador pues habrá que, que hacer. Por ahí a lo mejor tenemos una posible alineación contra Al-Ali de Rayados, Ahí, ¿cómo ves, Flavio? Sí, ya ves, ahí está Luis Cárdenas. Bueno, te tocó, Luis Cárdenas. Sí, sí me tocó, ahí buen estaba. Portero. estaba ahí. Cuando nosotros estuvimos, él estaba lo que es este, en la sub-20, sub-23. Eh, y buen portero, la verdad. Muy, jugaba, sabe jugar muy, mucho, muy bien con los pies. Y aparte, que pues, es la, obviamente, con la, con la... Mira, que, que sigue sigue siendo un equipo fuerte no claro que no igual la equipo principal típico Aguirre, Moreno pero sí, sí Moreno es un sí bastante sí sí sí creo que también tuvo María pero ah, a María sí, también salió en un sí. estado tiene razón no pues ya y, y otro dato también interesante. creo que también ahí <risa> <lo, risa> sí. otro dato interesante es que el equipo rival también tiene su, sus ausencias sus problemas sí, cinco cinco seleccionados ellos que, eh, la que van a semifinal no Sí, sí. van a semifinal de la Copa Africana sí. Y a lo mejor los, los que tienen sí. COVID o lesionados. seleccionados de Marroquia y Marrocos. Marruecos. Marruecos, entonces, pues, el tema de COVID también. beneficia, ¿no?, al, al equipo también. Digo, ahí vemos la relación Luis Cárdenas, Aguirre por izquierda, Moreno y Vegas de Centrales, Edson Gutiérrez por lateral derecha, Carnevetier de 5, de como le dicen ahora. Sí. Eh, adelantito Alfonso González y Celso Ortiz. Y que son dos interiores, Alvarado y Pizarro, y arriba Vincent Jansen. Pues, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Pues es bueno, ¿No está, te, está medio... ¿Qué te consideras tú? ¿Más rayado? Sí, más sí, rayado, sí. Igual que fly, ¿verdad? Sí, llevo ahí. <risas> eh, eso sí. Sí, sí, sí. Previendo que, que no vayan a llegar a los seleccionados de lo que hablábamos, pues a lo mejor esa... Podría ser. Podría ser, sí. o es lo que tenía pensado. Ahora, ahora sí traes aquí replantear corto, ¿no? Ahora, ahora sí. Ahora si sí tiene con qué decir, ¿no? no <risa> y, y, y más, ¿no? porque pues, son partidos eh, vitre, eh, por ahí seguidos de, de la inmediatoria un poco más rápida. ¿eh? Que por ahí, saludos. Ahorita vi uno por acá, saludos de Guadalajara. Ya lo... Ya lo dijimos. ¿Cómo ves, mi amigo? Aquí me llega un mensaje desde Brasil que nos están viendo allá. Ponen, ponen, y el chicharrón. Sí, ¿a ¿Eh? Llega un mensaje de Brasil que ¿Qué? nos están viendo ahí. quién quién? ¿Sí? Familiares, mi hermana, Excelente. hermano Excelente. Un saludo. Pone ahí Víctor Alejandro y el chicharrón. Híjole, no, ahí se te la debemos. Ahí sí te debemos. Aquí está el chicharrón, pero es lo único que... No, esto es más, más que nada hablar de, de los equipos, ¿no? De, de, de la ciudad. Obviamente... De nuestro punto de vista, selección, cuando hay partidos de, de selección, eh, fútbol internacional, si hay algo eh, relevante, eh, por ahí, anécdotas, eh, si alguien tiene una pregunta ahí que, que nos mande, pues la contestamos sin ningún problema. Eh, ¿Qué más? Y, y, y el chiste es eh, pues entretenerlos, porque el chicharrón, podríamos hacer el chicharrón, pero pues ya creo que. Ya, ya, hay, mucho. ya hay mucho, ¿no? <risa> ya hay ya mucho hay, chicharrón. Ya, y a veces hay que que hablar serio, así que la gente pregunte. Eh, a veces, este, esas dudas que, que la gente pues tiene, más que nada por. Digo, nos tocó la fortuna de, de estar ahí en, en la cancha o en los vestidores. A lo mejor la gente pues tendrá sus curiosidades, ¿no? De cómo, cómo se llega a un partido, cómo, cómo se sale su, las concentraciones, desde cuándo, los viajes. Eh, sí, que se meta un poquito más la gente, ¿no? Que se meta un poquito sí, más no, la digo, gente. Y, ¿eh? y puede preguntar, obviamente, el que tenga ahí. Eh, eh, que tengo una, una, una curiosidad, una duda, pues la puede preguntar y aquí se la sí. respondemos. Por, ¿no? por ahí se van a escuchar nosotros defendiendo más el jugador que, que en otros lados, porque, porque ahí tuvimos nosotros y, y esa es la idea, ¿no? Sí, de lo digo. El Obviamente claro. se respetan las, las opiniones de cada quien, que hay muchos que sí tiran con todo a matarnos. Sí, sí, porque Pero... la, gente, la gente no sabe cómo duerme el jugador, qué pasó en su casa, cómo y estuvo y la semana, si se se tuvo algún, algún problema, problema ¿no? y hay veces ya. que. Y hay veces que tú traes un problema y, como dicen, sí, lo dejas fuera de la cancha, pero a veces no. Son, son, fuertes, son fuertes y no se puede. O sea, por más que, que estés preparado y todo, a veces sin querer no se te, no se te va y. Pues, sí. Digo, a mí también me pasó, me imagino que. Sí, pues, sí, sí. Quieras, ¿no? Siendo jugador, bueno, ha pasado los jugadores que, que han, se han suicidado, obviamente, por, claro. por represión, ¿no? Sí, sí, por sí. Que cosas que. Como dice Flavio, la gente no conoce cómo o está presión, el jugador, no. qué es lo que tiene, qué, qué es lo que está pasando, por qué temas pasa, este, y sí, que no crean sea, que todo es <ríe> todos sí, color de, de rosa, color de rosa ¿no? contratos y todo eso, no, o sea, o sea sí, pero también llega, hay un punto donde eh, el jugador sí, sí tiene que, que vivir pues, con el constante... Eh, cuestionamiento de la gente o, o presionándote, pues para eso te pagan lo más fácil es para eso te pagan sí. pero, y a lo mejor tienen razón, pero también pues son humanos, somos, so, somos humanos y, y, y sentimos y tenemos problemas como cualquier persona, que la única diferencia es que pues se juega al fútbol exactamente entonces yo creo que, que que fuera de ahí pues hay que, hay que tener cada quien su opinión nosotros eh, todo bien, o sea, nos... nos nos entretenemos o nos vamos a entretener hablando de fútbol y entretener a la gente, ya sea una anécdota, si nos quieren preguntar todo ese tipo de cosas, bienvenidas y, y con gusto se las compartimos eh, para, para que la gente sepa y, y conozca ¿no? nuestro, nuestro sentir. O... Y el lado del futbolista, como dicen, como dice Flavio, ¿no? O Saber el lado del futbolista también. Mira, por ejemplo, aquí nos preguntan: ¿alguna vez jugaron muy, muy tristes o enojados? Yo sí jugué triste alguna vez. Sí, claro, cuando pasa algo con la familia o claro. algo que no está bien en la casa, yo creo que el momento que entra en la cancha, se te olvida. Pero hasta que llega ahí, no es fácil. Sí, no, no, claro. O sea, Volvamos a, a lo mismo por ahí, lo, lo que le pasó a tu compañero, Nigris que también fue mi compañero. Sí. Obviamente fue una situación bastante lamentable. Y obviamente a otros jugadores también que han pedido familiares cercanos, una madre, un padre. A lo mejor me imagino que, que, que, que juegas todo el compañero sabe te, te, te, te da su ánimo te, te apapacha y todo lo que pueda él hacer para ayudarte para sentir menos ese, ese dolor que al final de cuentas tú juegas tú juegas tú juegas y llega un punto que te acuerdas metes un gol te acuerdas, obviamente te acuerdas y, sí. y lo dedicas ese tipo de cosas pues estoy estando ahí haciendo una acción buena te metiendo un gol o teniendo una, una buena participación te acuerdas y, y pues estás ahí, o sea, el sentimiento está ahí en ese momento viene eh, el sentimiento a la mente otra vez y, y te y, vuelve y sí. a lo mejor te da tantito un bajón pero pues sabes que estás ahí y tienes que, pues tienes que otra vez darle con todo para que se pase rápido y a lo mejor ya terminado el partido pues otra vez, eso no, eso no va no se va así como así ¿no? claro, entonces. Pero mira el tema este de, que es delicado, ¿no? de durdón Vergara Pobre, todos viajando felices sí. y él se lesionó, tiene que tener mucha calma ahora, mucha tranquilidad para su recuperación que va a ser larga para otra vez empezar, entonces es un tema triste para el jugador, ahí le dejamos un gran saludo que se recupere. Creo que va a estar es por ahí pronto. que seis meses, bastante tiempo, entonces, digo, y venía bien, no y, sí. a mí las veces que lo he visto me, me gustó la forma de... Sí, un jugador yo creo que revulsivo por la banda ayudaba, lo vimos los primeros eh, el torneo pasado, ¿no? también las jugadas que hacía ¿no? obviamente ya ahora lo conocían un poquito más, porque antes sí le daban la libertad de, de agarrar hacia adentro y sacar el disparo, segundo palo y este, pero es un, un jugador que a mi punto de vista, como dices tú yo lo le veo buenas condiciones ¿no? sí. y bueno, ahora lamentablemente se lesionó se pierde un torneo importante y yo creo que como todos, ¿no? Estaban con esa ilusión de, de poder jugarlo, pero bueno, hay que, ahora hay que levantar la cabeza y que se recupere pronto, ¿no? Sí, porque en su primer torneo, no puede demostrar todo, no, y digo, el segundo es que va, va a ser mejor a las cosas y viene una lesión, ahora hay que tener mucha tranquilidad para la recuperación. Por ahí nos mandan saludos desde Texas, Elotes, los saludos hasta allá. Muchas gracias. Jorge González. Que bueno que nos está sintonizando y, y, y pues aquí vamos a andar para que nos sigas. Eh, por otra parte, Llega, eh, por ahí Siboldi podría llegar a San Luis. Ahora que San Luis le, le anunció la salida a su entrenador, pues queda esa plaza. ¿Cómo, cómo ves? Te, te, te, te, te, ¿Te agrada? ¿Siboldi te tocó o no? Me tocó cuando estuve en Monterrey, pero él estuvo de, preparador de, de, de, de entrenador de porteros. De porteros. Exacto. Pero bueno, ya lo demostró ¿no? con, con Santos, ¿no? Lo que, lo que hizo, hizo bueno, buena, pues quedó campeón, obviamente, con Cruz Azul, le fue bien. Al final de cuentas, incluso creo que los resultados no se le dieron, pero, pero creo que pero hizo un buen trabajo. Tuvo Y el San Luis que pues está batallando, ¿no? Estaba batallando en, en la liga, eh, llega uno, llega otro, y como que no le hayan ahí la, eh, el, la forma, el es que, porque tiene buenos jugadores, ¿no? Tiene buenos jugadores, sí. buenos jugadores y tiene buen proyecto, con una institución detrás de ellos pues, bastante importante como, como el Atlético de Madrid. Sí. Yo creo que eh, pues, le están apostando a que esto mejore. No, porque el, el proyecto era de, de en un año, de uh -huh. un año subir al, al San Luis y lo cumplieron. cumplieron sí Los cumplieron. O sea, fueron campeones en... en creo que el, sí, en sí, torneo y otro. Dos, dos veces campeones dos veces y campeones, subieron automáticamente. Subieron automáticamente. Sí, sí. No, no, no, no fueron a jugar la, la final por el ascenso. Eh, y, y ese era el, el proyecto que tenían por ahí, creo que el Atlético también tenía otro proyecto por ahí en Canadá y habían comprado un equipo y, y pues en, creo que en India también tienen un equipo y cosas así entonces se hace un, se hace un comentario acá el eh, señor Regueiro que necesitamos alguien que contagie de entusiasmo a sus jugadores características que ha perdido de la temporada entonces llega un entrenador y es un, un motivo ¿no? para Exacto. los jugadores se empeñar un poquito más y cambiar el ambiente del vestidor también. Sí sí sí el, el chiste es que que, que, el, pues que el equipo reaccione no y, y porque tiene buenos buenos jugadores buena institución detrás de ellos que buena plaza también son Luis. Sí, yo ¿no? creo que yo creo que no han, no han encontrado quién qué entrenador puede hacer un clic no con, con los jugadores con los y jugadores con, sí. porque a veces que a lo mejor no sé un entrenador te pone una posición que no es la ideal tuya y llega otro y dices, oh, este sí me puede explotar por aquí, ¿no? mis cualidades y todo eso, yo creo que les, les ha faltado eso. ¿no? Les ha faltado, les ha faltado clic, pero, pero digo, si llega Siboldi llega, si yo creo que sería un buen, una, buena, una buena persona que los, que los dirija, sabe. Eh, ha tenido buenos resultados, ya fue campeón, entonces sí. pues, yo creo que... Una plaza interesante, ¿no? Roberto ha, ha demostrado su, su calidad ahí en algunos sí. equipos, tiene todo para, para hacer un buen trabajo. Sí, sí, sí, digo, ya, ya obviamente con trabajo, ¿verdad? También la, a veces la gente piensa que nomás llegando ya... Digo, que sucede que cuando llega un entrenador ganas, Sí. por las ganas mismo del sí, claro. jugador de demostrar y de, que te tenga en cuenta, eh, pero después de ahí, eh, yo creo que... Eh, con el trabajo que, que, él, que él realice, si es que llega, eh, pues puede, puede el San Luis eh, pelear ahí por, por la calificación. Sí, y, y es muy normal dentro de, de un grupo que llega un entrenador nuevo, los titulares siguen, siguen metiendo, pero los que están fuera quieren, demostrar, quieren claro. demostrar que puede estar entre los 11 jugadores, los titulares, y ahí la competencia se sube. Sí, sí, sí claro, cuando, sí, cuando todos están en la misma... Te, te pasó, te pasó, Flavio, también aquí sí, claro. Darío, cuando un equipo, vaya en tu caso que fuiste campeón con Rayados, tú también, Flavio, yo con Tigres o, o en otro país, ahí sí que el que entraba no desentonaba porque todos jalaban parejo, todos sabían que no podían bajar el, el ritmo y al final de esos torneos o de esos, o en esos equipos, pues terminas consiguiendo el, el objetivo que, y más que nada... Todavía eso te hace que, que, que seas más como una familia, que te lleves bien con todos y, y, que no, y que corras por el compañero, que al final de cuentas todos jalan para el mismo lado y, y pues, eh, el resultado sale positivo, ¿no? que creo que eso eh, es lo, lo importante. Por otra parte, ahí Macías, no sigue en el Getafe, ¿Segu ¿seguiste a Macías por allá? Yo sí yo alguna vez lo, lo, o sea, llegué a ver un partido ¿no? que creo que entró de cambio o entraba de cambio la verdad, no, no jugó mucho, lamentablemente, porque era un, pues un prospecto aquí en México que, pues que se esperaba. no Tuvo buenos torneos con León, con Chivas también. O sea, hizo goles que, que a lo mejor eh, por una u otra situación no, no fue. Creo que llegó allá y se fue. Creo que ¿quién lo llevó? ¿No, no, no, no fue Nacho Ambrís? No, estoy mal. No, no. Sí, sí, ¿no? Sí, Nacho Ambrís lo llevó y pues no les fue tan bien y... y y le dieron las gracias, ¿no? Y obviamente él queda en el equipo sin la confianza del entrenador en el turno. Pues obviamente te tienes que ganar. Y más que, más que nada ya en, en España pues son muy exigentes. ya claro. les, También a Raúl Jiménez cuando le tocó estar en el Atlético, el Atlético. no le fue muy bien ahí y, y no duró, no no duró, duró mucho, mucho. no Entonces, obviamente ya después encontró su, su lugar, su, su forma futbolística de la mejor manera y... Y yo creo que han de haber dicho, se han de haber arrepentido, pero ahorita en el caso de, de JJ Macías, pues yo creo que sí, no, no continúa y pues está a la espera de, de qué hacer ¿no? con, su, con su futuro. Eh, el contrato del atacante eh, se rescindió y, y, y pues están esperando, está esperando ¿va? más que nada qué que, que hacer. Creo que regresa Chivas. Creo que, dicen, creo dicen que regresa a Chivas. A Chivas. Es, es dueño de su carta, porque creo que estaba a préstamo, a préstamo. con opción a compra. Creo que, lo, le, que le, lo que le jugó mal allá también creo que fueron las lesiones. Estuvo Exactamente, un también. buen tiempo ahí con diferentes lesiones. Y yo creo no, que... no jugó mucho por ahí, jugó unos 200 minutos, no, no, no consiguió goles pues es bastante poco. Creo que ese mí. periodo de adaptación es lo más difícil, no y, cambia todo el entrenamiento, y, y, la comida, y el jugador claro. y por ahí llega a las lesiones. Es y, el momento complicado, si el jugador pasa a esa etapa se acopla, se acostumbra, yo creo que, que tiene más chance de sí, de Y seguir. también que tengan un poco de paciencia, ¿no? como nosotros aquí, cuando llega un extranjero, le dan, le dan su, su espacio, su, su paciencia. También allá yo creo que debería ser un poquito así. Mm, digo, cada quien lo, lo, lo hace como quiere, pero eh, en este caso, cuando pues, le tocó a Raúl, le tocó a él, jugadores mexicanos, que, que, que pues, sí, obviamente, si vienes pues necesitas eh, pues demostrar por qué vienes y todo todo, el, todo eso, ¿no? Pero eh, ojalá, digo, ojalá encuentre ahí... Sí, ojalá acomodo. lo más importante ahora que se, se, se acomode otra vez, que y demuestre por, su, su calidad. Sí, así es. ¿Tú, tú, qué, tú qué opinas? ¿Para el mexicano qué, qué crees que le convenga más? ¿Fútbol español? ¿Fútbol inglés? ¿Por el tipo de...? de, de por el tipo de fútbol yo creo que el, el español. Sí, es, más, es un poco más táctico, Es tático, un poco ¿verdad? más táctico. El, el inglés sí es un poquito, es bueno, más rápido, obviamente. Más rápido, obviamente. La velocidad es diferente, sí, sí. sí. Exactamente. Pero yo creo que se, le, se puede acostumbrar un poquito más al, al, al fútbol español. Así es. Y bueno, por ahí también dicen que eh, JJ Macías puede llegar a, a la MLS, por ahí por la lesión de Pulido, que, que tuvo una lesión de rodillas, si no, si no mal recuerdo. Eh, y pues hay una plaza, por ahí puede haber ha trascendido esa opción ¿no? de, de, de JJ que puede llegar a la MLS eh, y ya pues ya dependiendo qué, qué, es, qué le conviene a él para su futuro, para, para Chivas también, porque sigue siendo dueño de, de su carta, ¿no? Sí, pero así es el fútbol, no, no, ah, no se puede ir, pues hay otra opción, es joven todavía Yo creo que tiene muchas oportunidades por y, delante y hay que aprovechar a la que sigue ahora Y tiene, y tiene, tiene calidad, si no, no, sí, claro. no se hubiera ido para allá, si no, no hubiera demostrado lo que ha hecho aquí ¿no? eh, Que a lo mejor a veces no te salen las cosas, no quiere decir que, que se te olvide jugar ¿no? Pero sí, no. eh, el, fútbol lo tiene. el fútbol lo tiene y ojalá lo, lo, lo aproveche o, o, o caiga en un lugar donde lo aprovechen y le den la la, la oportunidad, la oportunidad. ¿no? Este, por ahí vamos a ver los comentarios de la gente ver, ingeniero, Raúl eh, Horacio Rosales, saludos al panel grandes jugadores Horacio Rosales, saludos al presidente del club Las Torres <risa> eh, ¿qué más? ¿Quién, quién más? Tochi Cruz al club de fútbol Atlas Nuevo León. Ah, ya andan jugando Ay, todos ahí. ¿no? Anda, sí. No, pues ese, ese equipo dicen que ahí roban. O sea, roban en toda la ¿Jugando, liga. Jugando, ¿no? jugando. Sí, no, no van a creer que, que, que roban de literal, pero no. Dice el ingeniero, ¿qué faltó para consolidar tu carrera? no Pues quién sabe, licenciado. Tú, ingeniero, a lo mejor uno hace las cosas que cree que son correctas. A lo mejor no aprovechas cuando de verdad estás ahí. Y pues... Así es la vida, así es el fútbol, uno siempre trata de dar lo mejor de, de sí, a veces no salen las cosas, pero, pero bueno, a seguir adelante, a seguir adelante, no, no hay que bajar los brazos. Yo creo que mucho pasa también por, por, este, por los técnicos, ¿no? La, sí, Habrá quien a lo mejor le gusta un jugador, quien no, y ahí se va este, teniendo poca oportunidad, todo eso, yo creo que también la, la situación del técnico, ¿no? Que, porque como tú comentas, tú entrenas, eh, haces todo lo que está en ti. Pero, pero... ya si, si no, te, no, es tú, no te quieren dar la oportunidad en ese momento, pues ya sí. no te vas a poner allá. Sigues, sigues trabajando, sigues, sigues teniendo en cuenta que tienes que estar listo para cuando te toques. ¿no? Sí, pasa con todos los jugadores. Es muy normal eso, sí. el gusto de entrenador no sabe para dónde vas. Y ahí tienes sus 11 en la cabeza y, y no le gusta mover. Y hay otros que le gustan los cambios. Y, es, es un tema complicado de se acoplar al entrenador pero sí sí es muy bonita la, la profesión y, así es. Y, y nos dejó y muchas muy, nos extrañamos mucho así es pues bueno te, te agradecemos mucho amuleto Darío eh, que has estado con nosotros gracias por gracias por venir ojalá y nos acompañes próximamente cuando cuando puedas cuando tengas oportunidad eh, y, y que la gente eh, pregunte más cosas te pregunte alguna anécdota Chistosa o, o, o que hayas tenido? ¿O eh, tienes alguna chistosa que te haya pasado? Chistosa, chistosa, no, pues bueno. Eh, o te sí puedes chistosa, contarla, de, pero también no, no, solamente el, el, el ambiente, ¿no? Cuando me tocó estar, digamos, empezando. Novatadas. Las concentraciones, sí, las okay. novatadas, ¿no? En concentraciones. ¿Te roparon? Lo, lo las, hacíamos el, en el cerrito. No se sé, ¿recuerdas, Flavio, sí, en el cerrito? Sí, claro, el cerrito. Ahí nos quedábamos, entonces. Eh, también me tocó la época de los eh, no podías salir del, del de tu cuarto, digamos, al baño de la noche porque te agarraban y te, te dejaban amarrado en el baño, o sea <risa> ¿Con a, qué, no con, te dejaban salir, con cinta con todo cinta. eso así, ahí entonces tenías que estar ahí a las expectativas, ¿no? De, para poder salir al baño porque, digamos, <risa> estaban los cuartos o sea, cuartos, nada más estaban esperando que alguien, saliera. que alguien saliera para hacerle la maldad, ahí y este, pero sí hubo eh, gente los que a veces los coches hacían favores a, a varios jugadores ya. y tocaba que a veces entraban en la noche y a unos hasta los metieron a regadera y los metieron <risa> a bañar con cinta y todo. Sí, no, es que Entonces, a veces eran que... bien pesados. ¿no? ¿Se sí, sí, con, sí conoce Cerrito? Sí, yo sí lo no, sí, sí. Cerrito era un lugar así, aquí me dice, muy sencillo, sí. muy, muy a gusto. Pero la gente que trabajaba ahí, que te daba de comer, que te Otra, preparaba otro, todo. Otro era, era, era una familia que nosotros teníamos ahí. Sí, no, ahí, más hermoso, cuando los tratas, disfrutamos como, mucho danza sí, ¿sí? uh, eh, eh, Es lo padre. De, y, y me imagino que si llegas ahí te, y si está esa gente, te, te reconoce, te saluda con, con gusto. Sí, hay varios que están trabajando ahí en Barrial. Sí. Sigue ahí una familia que claro. siempre trabajó en Cerrito. Y, si y si te ven, te saludan con, con gusto. Sí, claro. Eh, y, y bueno, pues... Eh, muchas gracias invitamos a toda la a toda la gente que nos que nos sintonice el, el próximo miércoles va a estar con nosotros César de la Peña el Chorri otro rayado eh? otro, otro rayado, personaje eh. sí, puros rayados van, a, un día voy a estar allá de lado eh, y que nos acompañen este, para que hagan sus igual que nos sigan que sus comentarios sus preguntas y le preguntemos ahí a, al Chorri cómo, cómo fue su, sus inicios y todo no también invitamos a ver de lunes a viernes en punta de las 10 a.m. el noticiero matutino con Caterin Cavazos eh, y, y de nuestro corte informativo a las 12 del mediodía también. Sí, también invitamos que vea el lunes con Yuli Castillo y El Pollo a partir de las 8 de la noche, donde tendrán grupos en vivo, sesiones y regalos y bueno pues lunes, miércoles y viernes te invitamos a que nos veas aquí ya en, sabe. en el programa desde la barra con los futbolistas en punto de las 2 de la tarde donde ya, ya lo dijimos contaremos anécdotas eh, nos analizaremos ahí lo que pasó en los días previos la semana eh, que nos pregunten ahí sus inquietudes sus curiosidades, que quieran saber cómo, cómo es una charla técnica y ese tipo de cosas que a lo mejor no, no, no, no lo saben al 100% nosotros se los podemos platicar y, y los juegos de tigres rayados ya, ya, ya sea sí, sí, lo más relevante no selección lo que sea este y, y, y bueno pues aquí los vamos a, a estar esperando los martes de la, desde la barra con linda y rafa de 8 9 de la noche tienen todo el análisis del mundo deportivo ellos sí hablan de todo lo que de todo lo que pase NFL, béisbol tenis que ahorita anda lucha libre de, de, de todo todo todo lo que pasa en el deporte eh, nacional o internacional, porque obviamente no todo es fútbol eh, y, y hay muchísimas más cosas de, de, de lo que hablar, pues con ellos eh, sintonícelos y apóyelos también, ¿no? Sí, también no se pierda nuestro cotorreo financiero con Bomber y Dagago todos los martes y viernes Está bueno para sí. saber qué Bitcoin y todo eso ¿Ah, sí? y todo eso de Bitcoin y todo el ese tema o sea, de las, las que criptomonedas. ¿Qué hace con toda la, la plata que, <risa> que, que está guardada? guardada ¿no? Sí. sí, no, pues hay que, hay que ponerles atención porque es un buen tema. Yo creo que es un buen tema ese para, para analizar y pues, saber, ¿no? Conocer de, de todo ese show. Conocer un poquito de todo, ¿no? Pues muchas gracias, Darío. Te ah. agradezco que hayas venido. Tu, tu pronóstico para el juego de la selección, Panamá-México. Yo creo 1-0 México, 1-0. 1-0. 1-0, apretadito. Bueno, sí, apretadito. Sí, apretadito Yo también. México va a ganar, sí o sí, como sea. Ahora sí que a lo mejor dicen que no convence, pues no nos importa, ¿no? Ya está. Gran muchas, gracias. Sabio, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo. Y pues a la gente que estuvo ahí participando, muchas gracias. Eh, nos vemos por aquí el, el próximo miércoles. Y pues les agradecemos bastante, les mandamos un abrazo, cuídense mucho Buenas y tardes. hasta la próxima. Muchas bendiciones a todos. Saludos para todos. Saludos.